Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde, pero hoy es martes. Y los martes tenemos día especial, claro, llega ADN emocional. ADN emocional con la conducción de Daniel Molina, con Delia Fortunato y Cristina Malerny. Un plantel de lujo, que todos los martes nos brinda las emociones y sus ADNs. En esta oportunidad van a hablar de adultos mayores. Y el apetito. ¡Qué rico! ¡Qué rico lo que me traen en el día de hoy! Hola Dani, ¿cómo va? Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Bien, bien, bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Feliz de estar acá todos los martes con Cris y Deli. Tal cual, hola, hola. chicas. ¿Cómo <risa> estás? Buenas, buenas. Muy bien, ¿y vos, Cris? ¿Bien? Muy bien, por suerte, Bárbaro. Bueno, me alegro. Deli, ¿a vos también? muy bien contenta y feliz como todos los martes bueno me encanta y le preguntamos a él vos Dani muy bien sí estoy muy bien la verdad que sí cada día eh, estoy bien me doy dando cuenta me voy dando cuenta de muchas cosas no en esta oportunidad que nos da la pandemia fuera del contexto de lo que es este, cómo se vive el miedo mundial o social uh -huh. este, yo dentro de mi vida dentro de mi clan de, este, estamos muy bien y cada día aprendiendo más. ¿sí? Bueno, me encanta. Te dejo con tu programa, gracias chicas, buen programa para todos. Bueno, gracias. Gracias. Juan. Bueno, empezamos. El, el tema de hoy era eh, adultos mayores, no pero me gustaría también informar un poquito antes de hablar del tema que vamos a tratar, eh, sobre que el programa está orientado eh, a la medicina germánica la medicina germánica donde el doctor el, el Hammer eh, fue, pudo detectar los pensamientos donde el, cada órgano se estresa como nosotros estemos sintiendo emocionalmente. Entonces de esa manera nosotros podemos detectar la, nuestra forma de pensar eh, para poder trascender lo que es el amor y dejar de estresar ese lugar y, y sanar. Es tan simple como eso. Pero en esto parece complicado para algunos y para nosotros parece muy simple detectarlo eh, y, y lo que nosotros transmitimos diariamente es la unión para poder eh, transportar eh, esta información a cada uno de ustedes, ¿no? Y llevarlos a, a que se comprendan, se acepten o dejen de, de pretender que los demás sean como nosotros queremos que sean y amar. Es tan simple como eso, simplemente amor. Entonces cuando hay información eh, distinta, claro, eh, por eso hay personas que rechacen lo que nosotros estamos hablando porque tienen eh, una información totalmente distinta y que eh, cuando no incorporan abrir la, la posibilidad de, a un debate o, o entendimientos distintos de otra forma de ver este, ese cierre, esa parcialidad, hace que se, se limite a, a poder aprender más en la vida, ¿no? Este, no digo que tienen que incorporar y hacer lo que nosotros decimos, pero sí, este, si las personas que escuchan puedan llegar a, a, a encontrarle un sentido, como nos ha pasado durante tanto tiempo, para lograr la sanación, que sería el alivio de cada persona. Entonces, eh, también había contado en un momento cómo nos, que estamos todos conectados, eh, que hay una conciencia eh, social, que sería una red cuántica que nos conecta unos con el otro. Y esa conexión hace que eh, telepáticamente, por sentir, eh, se transmita lo que, lo que nosotros deseamos. ¿no? En el caso de que yo, uno de los ejemplos, di un montón durante todo este año, pero uno de los ejemplos era estos monos que vivían en una isla y un científico les enseña a limpiar la papa que comían eh, para que no se desgasten los dientes, y solo le enseñó a un monito y todos los monitos restantes aprendieron inmediatamente. Los únicos que no pudieron incorporar la información son los monos más grandes, por la cual se mantenían en su eh, conocimiento, que es lo que le transmitía seguridad. Por eso es entendible a las personas que rechacen lo que tiene que ver con esta información de medicina germánica o lo que hoy yo hablo del cds en otros programas que he dicho que yo tomo cds entonces incorporar eso a informarse nada más no quiere decir que ustedes tengan que hacer esto ni lo esté recomendando sino simplemente que ustedes incorporen información y cada uno saque su propia verdad de ahí empezamos el programa de hoy que sería hablar de adultos mayores bueno para hablar de adultos mayores tenemos que entender que todos eh, tenemos una fuente de energía, eh, cada uno en particular, ¿sí? una fuente de energía que es durante la vida, donde va a ir descendiendo hasta que nacemos, morimos, ¿no? Bueno, eh, a ver, no me quiero perder. Eh, bueno, los síntomas, ahí está, los síntomas se manifiestan cuando una persona eh, con el tiempo, vieron que en los adultos mayores se manifiestan un montón de síntomas. Esos síntomas que le dicen enfermedad son eh, pérdida de energía. Y la pérdida de energía se puede identificar de esta forma. Si un niño es, este, decimos siempre, maltratado o, o eh, ¿cómo es? Eh, eh, tratado con injusticia, sería. ¿sí? Eh, si alguien si ese niño está maltratado, en la adultez, todo lo que vea injusto va a hacer que recuerde emocionalmente ese momento por la cual le va a causar dolor y más dolor más veces vivas la injusticia que te recuerde emocionalmente más vas a estresar tu cuerpo y ese cuerpo pierde energía localizado a su vez le saca energía a todo el, el cuerpo eh, para poder sobrevivir entonces eh, lo que sucede es que va a perder esa energía mucho más rápido que una persona que no tenga pensamientos eh, de esa forma de sentir, de percibir la, la injusticia. ¿Estamos de acuerdo? Parece confuso este, lo que dije. No, pero decime una cosa, esa pérdida de energía sí. puede estar dada por, este, por, eh, digamos, por la falta de apetito, pero yo no lo llamaría falta de no, apetito. No, no. Yo... no, no, todavía no llegamos a apetito, estamos en los... Adultos mayores, solamente decir que el pensamiento, suponete, la parte física es lo primero que pierde energía, antes que la parte emocional y la parte mental, ¿sí? Es lo primero que pierde energía de la parte física, y pero está muy conectado porque la parte física se te deteriora por las emociones y los pensamientos. Si yo tengo una percepción de un pensamiento, eh, que me trae emociones, o sea, o una emoción que me trae después unos pensamientos que estoy ejecutando en mi vida, por ejemplo, la ira, el enojo, voy a estresar tanto en mi hígado que va a generar esa eh, eliminación de toxinas y un montón de cosas que no me va a dejar este, que mi cuerpo funcione correctamente, por la cual le quita energía a los demás órganos para poder sobrevivir. ¿sí? Eso lo hemos explicado cuando tiene que ver con el estrés, el estrés de, de supervivencia, ¿no? cuando decimos, si alguien te está corriendo, o un león, y te va a comer, vos, vos corres, y todos sus órganos se paralizan, mmm, y van directamente la energía a las piernas, ¿para qué? Para sobrevivir, en este caso, si el hígado está estresado, y no funciona bien, le saca energía a los demás órganos, para que el, el hígado funcione correctamente, eso sería la información que nosotros tenemos que incorporar, para poder entender que los pensamientos nos están este, ayudando a perder esa energía que nos va a quitar resto de vida el día de mañana a los o a los adultos mayores. Sí, ¿sí? O, sí o calidad de vida tal vez, ¿no? O calidad de vida también, claro, exactamente. Entonces, o sea que, oh, perdón. Sí, no, dale, decirte? buenísimo. O sea, dale, no, no, bien. o sea que, o sea que eh, nosotros que venimos ya con esta información... Si nosotros sí. no, no la vamos sanando a través de nuestra vida, eh, esa, esa, esa percepción con la que nosotros recibimos la realidad cada vez que se va como enquistando en nuestro cuerpo de alguna manera, ¿no? Claro, porque siempre eh, ese órgano ah. está resintiendo dolor, ese dolor muchas veces va a generar lo que va a sacar un síntoma, por ejemplo, una necrosis o, una, o, o un problema hepático, ¿sí? Sí, o una artrosis o una artritis sí, o alguna de esas cosas. Bueno, ahí está, sí, sí, sí, sí. Yo justo porque había hablado de del hígado, pero sí, lo que ah, sea. Perdóname. No, no, lo que sea, cualquier injusticia, eh, lo que vea, y yo reciba como injusticia. Vos nombraste la artrosis o la artritis, si querés. Y en claro, realidad, es otra sí, pero de niños también han vivido algún tipo de injusticia para sentir que tienen que hacer todo ellos. ¿Entendés? Y entonces aprenden a vivir el amor a través de este sentir de que ellos tienen que ser imprescindibles para agradar, para hacerlo bien. Entonces no pueden ceder que los demás hagan las cosas. Y de grande viven la misma, la misma forma de percibir que hace que, que sientan de esta manera. ¿no? Este, entonces vuelven a revivir lo que vivieron en la infancia. Entonces vuelven a, a surgir lo que es el síntoma, la artritis, la artrosis el dolor. ¿sí? El dolor es culpa culpa de lo que siento, porque ese ego siempre trabaja a nivel contradictorio, ¿no? O sea, es una incoherencia emocional. ¿Querés preguntar algo más, Cris? Sí, no, yo, vos porque como hablaste precisamente del hígado. Sí, dale. Eh, yo, recu yo recuerdo hace un montón de tiempo, porque vos no vinculás mucho este, o, que, o desvinculás el tema de la emoción con el tema de lo psicológico. Y yo, vos sabes que siempre veo un punto común. Porque vos hablaste del hígado, y sí. yo recuerdo que en alguna ocasión, que creo que fue la última vez que tuve una sensación en el hígado, y te hablo como hace como 25 años atrás, y que voy a mi analista y le digo, vine, pero en realidad no tenía ganas de venir, porque estoy con un ataque de hígado que me muero. Y lo primero que me dijo fue, tragaste veneno. Y yo evidentemente lo debo elaborado de tal forma, que yo nunca más tuve un ataque de hígado. Pero yo relaciono. El, el lo psicológico cómo que no ah, es ex, excesivamente te estoy relacionando porque el hígado es la capital de la ira el enojo entonces relaciono psicológicamente la forma de percibir con el pensamiento y el sentimiento emocional que me causa cada cosa que no es real si no es la realidad que le estoy dando yo porque tengo un recuerdo emocional de una matrix que es, sería lo que a mí aprendí a vivir el amor de esta manera en una forma de defensa sería, porque nos estamos defendiendo de qué, de algo que creo como real, entonces no es real, pero sí eh, aprendí que me tenía que defender en, en, mi, en mi infancia de algo, ¿sí? entonces me queda eso, lo bueno es reconocer cuál era el, el conflicto emocional de la infancia para poder eh, hacerlo consciente y dejar de sentir lo que no es real y van a dejar de perder tanta energía porque pierden energía continuamente. Recuerden que para que, claro que vamos a hablar del apetito, que es la nutrición, pero también está la, lo que sería eh, eh, biofísica, que sería lo que produce el pensamiento a, a nivel eh, energía estática, ¿sí? la, la energía estática que va directamente al órgano, que es el que produce también la oxidación, esa energía produce la oxidación, la oxigenación de cada célula para que puedan eh, eh, el cuerpo despedir lo que sería eh, eh, el monóxido de carbono. ¿sí? ¿Sí? Este, entonces este, poder eh, alimentar vendría a ser el combustible que tenemos de energía. ¿sí? Este, bueno, hasta ahí creo que yo no, no, no soy médico, me gusta este, eh, explicar cómo lo entiendo, este, hablo de mi propia experiencia y realmente lo que me gustaría es eh, poder llegarle a las personas que realmente se identifican y pueden encontrar una forma de destrabarse en algo que siguen padeciendo y que la medicina no tiene cura, sino lo único que tiene es como una algo que te sostiene. ¿Sí? Pero no te saca de la realidad que estás viviendo. Porque cada uno de nosotros vivimos una realidad distinta, que no es real. Siempre insisto con esto. ¿Algo más? O vamos al apetito. Vale, que es interesante lo del apetito. Bueno, el apetito eh, sería, eh, representa, el apetito representa la vida. sí eh, eh, entonces la, el, vamos a hablar del apetito y después de la pérdida de apetito ¿sí? o sea, si yo tengo mucho apetito y estoy gordito es porque de alguna forma hay algo en mi vida que no está resuelto que es un tema emocional que me causa placer alimentarme para no ocuparme de mí mismo ¿Sí? o sea que si yo eh, siento una angustia o inseguridad o miedo lo que hago es eh, en vez de pensar en mí eh, encuentro placer en la alimentación, en el apetito y eso me causa una, ese placer me causa tapar ¿no? tapo lo que no quiero ver ¿sí? y esto me da eh, se hace una cadena ¿no? que no puedo dejar de comer ¿por qué? porque no me puedo encontrar conmigo mismo este, porque si me encuentro conmigo mismo principalmente me tendría que acercar esto pasa muchas veces con las personas cuando seguramente les pasa la hipoglucemia, la hipoglucemia, sí que acuérdense, el páncreas, la hipoglucemia, la sangre, que es cuando no produce tanta azúcar. ¿sí? Entonces el cuerpo me pide azúcar, me pide un chocolate, y nosotros asociamos el, lo dulce, recuerden, algo dulce, necesito algo dulce. ¿Por qué? Porque en realidad no estoy pensando en mí, estoy pensando en otro y que me causa inseguridad, miedos, y por la cual al no estar en, conmigo mismo, solo pensando en mi miedo con respecto a la reacción del otro, por eso se dice la hipoglicemia tiene que ver con las personas que se ocupan más de los otros, pero no es que se ocupen haciendo cosas, sino que se ocupan de ver sus reacciones, su sentir a través de uno si, que está involucrado, por la cual estoy necesitado. Mi necesidad explota ahí, por eso necesito eh, saciarla con algo que me dé placer y alimentarme. Entonces siempre estamos hablando de una necesidad. Si estoy necesitado, voy a necesitar este, algo que me cause placer y poder tapar lo que no quiero ver. A ver, pregúntenme, así me disparo. Porque no... Bueno, ¿Me... por eso también... Ya, pero... Dale, dale, dale, Chris. No, la pregunta es justamente es al inverso de lo que vos decís. Vos hablás, sí. este, que la ansiedad eh, te produce comer, pero la ansiedad también puede producirte no comer. Bueno, después la vamos a ver la de no apetito. Dije apetito y no apetito. ¿sí? Ahora estamos viendo apetito. Hay una insatisfacción una insatisfacción para poder generar eh, el apetito. está También. Después hablamos del otro. Ahora, esa eh, dale, insatisfacción dale. sigue siendo dentro mío una percepción de necesidad que no la quiero ver porque si la veo, eh, no sé cómo resolverla o, me, o no me quiero hacer cargo ¿tá? de lo que siento. ¿sí? Entonces es importante hacernos cargo y reconocer lo que sentimos para poder detenernos. Yo les dije el año pasado que este año, si Dios quiere, hablaría de la obesidad. Pero para eso tengo que sentirlo, y sigo trabajando día a día en tratar de sentir cómo sienten las personas para poder transmitirlo desde mi propia experiencia. Este, entonces, tengo que aprender todavía, por eso no quiero hablar de ese tema, por más que lo sepa. ¿sí? Este, porque no es lo mismo hablar desde el sentir que hablar desde una lectura de algo que haya interpretado. Entonces la idea es, es poder hablar desde ese lugar. Bueno... Eh, eh, eh, para entender, una insatisfacción profunda que tiene que ver con la infancia se va a causar en el amor con respecto a la vida que estemos viviendo, ¿sí? en el amor actual, aunque seamos adultos, pero interiormente eh, tenemos el ego que es el niño interior de frustraciones, de necesidades no resueltas con la cual salen a la luz cuando yo tengo hipoglicemia, como algún chocolate, o, o estoy comiendo de más. Si como de más, estoy comiendo a través de una ansiedad, que es miedo, ¿tá? de una necesidad, de una frustración, no resuelta. Estamos ansiedad bien. y también ah, puede ser eh, angustia, ¿no? Y Pero la bueno, angustia está todo también es una necesidad. sí Claro, está todo relacionado. La sí. necesidad puede ser que este, o, eh, la, la ansiedad, este, eh, generada por una gran angustia. ¿tá? Que ahí viene, vamos a hablar de la pérdida de apetito. La, lo que dijo este, eh, Cristina, lo que quería hablar Cristina. Pensaba que eh, la pérdida de apetito, de, la pérdida del apetito dentro de lo que es, este, eh, que representa la vida, la alegría de la vida, ¿no? este, el alimento. Cuando yo pierdo el apetito... Hay dos posibilidades. Una puede ser un impacto emocional por la cual me baja el apetito porque estoy con un dolor muy fuerte, una angustia, una, un estado de culpabilidad también puede ser de que no quiero comer. Un estado de culpabilidad puede ser por lo que no, no he resuelto en mi vida y que no lo quiero ver. ¿tá? Así como el comer y no lo quiero ver, no me quiero hacer cargo también lo que no quiero ver, por la cual no como porque eh, no, no le encuentro un sentido a la vida, entonces me quita el apetito. Este, y otro impacto emocional que tenga la vida, que me recuerde esto, una frustración, algo, seguramente me va a dejar eh, con menos apetito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre va a ser principalmente reconocer qué es lo que no quiero ver, que tiene que ver con con mi culpabilidad, o con un estado de depresión, que puede ser con un impacto emocional, una pérdida de algún ser querido, y que claro, estoy cerrado, ¿a qué? Al, al, a la alegría de vivir, a vivir, porque no le encuentro hoy un sentido con este impacto, hasta que no me pueda eh, reconstruirme de vuelta en la vida, ¿no? Entonces hay depresiones, ¿eh? que hablamos de la depresión una vez, que tiene que ver con depresiones momentáneas, que son lógicas, porque no estamos preparados para eh, impactos que la vida nos va poniendo. ¿sí? Pregunten. No, yo decía, eh, también tiene que ver ¿no? con el tema de los adultos mayores, porque los adultos mayores, ¿viste que comen mucho menos? Sí. Este, tienen el apetito muchas veces. Y, y bueno, asociemos eso. Tiene que ver con la energía... Eh, Puede ser, estoy sí, claro. La pérdida de energía. Pérdida sí, de pérdida energía, pérdida. no tienen ganas de comer. De pérdida ganas. de proyectos, de proyectos mentales. ¿Para qué? Para que se asocie la, la, el alimento, ¿no? De proyectos mentales. ¿Y por qué no tengo proyectos mentales? Porque emocionalmente tengo muchas frustraciones, miedos y estados de culpabilidad que no me generan eh, el apetito porque no estoy creyendo en la vida, de que soy merecedor de vivir o que o un montón de pensamientos que me llevan a no, a no tener ganas de vivir, pero las llevo, o sea, viven, pero es como que llevan una carga en la vida, no están proyectando felices y en, viviendo en gratitud de que cada día en la vida es un día más, y también saber que el apetito se alimenta con apetito, comiendo, o sea, la, el apetito se alimenta comiendo. O sea que si vos comes alimentás el apetito cuando tenés ganas de comer o cocinar algo rico y pensar eso, estás proyectando eso. Como la vida también se regenera con vida, o sea con proyectos mentales de lo que quiero hacer, de lo que tengo la posibilidad de hacer. Porque eso no quiere decir que hoy yo vaya a correr maratones. ¿tá? Pero sí puede ser que tenga ganas de salir a correr. Con lo que pueda hacer, con lo que hoy estoy preparado y aceptando que es lo que puedo hacer el día de hoy no tengo 20 años, pero eso no quiere decir que no pueda hacer lo que no quiera hacer. ¿sí? Las limitaciones tienen que ver con nosotros mismos. Daniel, sí. ¿no tiene un poquito que ver este, con, digamos, que, eh, digamos dentro de lo social, digamos sobre todo en nuestras culturas, sí. y a los adultos mayores, medio que se los va dejando? Y, y yo creo que entran en, digamos entran en un estado de soledad. Por eso eh, tiene una correlación con el tema de la falta de apetito. Digamos, porque van perdiendo interés. ¿No está sí. ligado un poquito a la angustia o a la depresión del, de la gente grande? Bueno, pero la, eh, eso no es, eh, no es el, lo correcto. ¿entendés? Porque no, eso no. tiene que ver con un pensamiento. Porque yo tengo un montón de ejemplos, por la cual tienen 90 años, 87, 88 años, y tienen una capacidad de poder seguir creando día a día y mantenerse con vida, alegres, gratitud en gratitud, y, y estar generando eh, más proyectos que le da más energía. Entonces, ¿Sí? eh, ¿quieren comer? Claro que sí, quieren comer porque están disfrutando en gratitud eso. Este, pueden cuidarse, comer menos, más, pero en realidad tiene que ver con esto que estamos hablando. Si yo... Este, no, no proyecto mi vida, no tengo ganas de comer. Entonces es un tema emocional que lo proyectamos en los pensamientos. Cada pensamiento, ¿te acuerdas cuántos pensamientos tenías diario Era infernal. Entonces todos esos pensamientos que tenías no podías este, no poder ni reconocerlos y estás proyectando tu vida de esa manera en una forma pesimista en vez de optimista. Entonces... No generamos energía. ¿sí? ¿Por qué cuando agarramos y le decimos a un chico que está triste, eh, vamos a, no sé, a, de viaje o vamos a hacer tal cosa, algo que le guste, de repente se potencia toda esa energía para poder, este, ya no se aguanta más, ya quiere y está contento, todo eso cambia. ¿Por qué? Porque tiene una proyección mental. Entonces nosotros también podemos hacer lo mismo como niños. ¿sí? En este, realidad. En realidad yo creo que cualquier persona que por ahí está en la raya así limitando una depresión, no, sí. eh, cualquier proyecto, Pues yo me acuerdo siempre de, de lo que vos decías, un pequeño proyecto puede cambiar. Empezar así. Sí, empezar así, un pequeño proyecto. Eh, yo me, me acuerdo de un testimonio que, que bueno que está publicado que, que hablaba sobre sobre ese tema. Un pequeño Empezar proyecto. a entrenarse día a día <risa> al que ya está en ese lugar, en esa... Desde ese lugar que empiece a entrenarse, a animarse, a proyectar cosas chicas para poder salir de, esa, de ese pesimismo ¿sí? y agradecer día a día lo que tenemos. Así que bueno, a mí me gustó hasta acá. Si ustedes quieren preguntar algo, pregunten. Sí, no, yo sí te quiero proponer para una, un próximo, ya que hablamos sí. de esto, de anorexia. Estaría buenísimo. Dale, que... hablamos de anorexia, me gustó. Sí. Hmm. Bulimia, bulimia, anorexia. Sí, yo te lo decía, en realidad decía anorexia porque tiene que ver con la pérdida del apetito. La bulimia queda como que es otra cosa, ¿no? No, no, están bueno. relacionados igual, las dos. Están relacionados, sí, pero la, la anorexia no come directamente. Pero es el inicio. Primero pasa por mm. la bulimia para hacer anorexia. Ah, bueno. Así que es, está, está ahí, bueno, todo claro. está relacionado con la madre. Sí. Así que, bueno, eso lo dejamos para el próximo. Vale. ¿eh? Bueno, buenísimo. Un beso grande para todos. Hola, Cari. ¿Cómo estás? Podemos sumar a Alejandra Garro también, de La Lupa, que ella es ingeniera en, ¿Sí? en alimentación, así que estaría buenísimo nutricionista, eh, técnica en nutrición. Podríamos sumarla después de todo lo que le dicen ustedes de la ADN. Bueno, claro, buenísimo, ¿Qué? ¿Cómo, ¿cómo salir del... De, del estado de bulimia. Sí, yo tuve unas experiencias muy lindas igual. ¿eh? Ajá, eh, bien. Eh, la viví propio sin entender, eh, pero sí empecé a leer y con la chica que estaba saliendo en ese momento, que era bulimia de Norexia, este, fui a presenciar eh, charlas para poder sacarla de ese contexto y, y realmente ahí puedo hablar también de mi propia experiencia, ¿eh? o sea, de, de haberla vivido. Por eso me animo a contarlo. Bueno, bueno, chicos, bien. muchas gracias. ¿eh? Los abrazo. Gracias. Gracias. gracias días. Días. Chao, chao. Así pasó ADN emocional por la tarde del magazine. Quédate conmigo último tramo. Ya venimos.